Soy Ricardo Cantabrana, Director General de Administración Electrónica y Sociedad de la Información del Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno de Aragón. Desde Aragón seguimos trabajando en publicar datos abiertos que nos permitan conocer mejor nuestro territorio fomentando la transparencia y nuevos nichos económicos. También estamos convencidos de que los datos tienen un papel fundamental en el desarrollo de las políticas públicas enfocadas al bienestar de los habitantes y la cohesión con el resto de administraciones. Estas líneas de trabajo las vamos a plantear y debatir en el primer Encuentro Nacional de Datos Abiertos que se celebrará el próximo 21 de noviembre en Barcelona. Os invitamos a asistir.